Bueno, este año traemos a la presentación de la nueva línea de cámaras, la serie Vantage, es una línea de cámaras que viene a, a reemplazar a la serie T, que estuvo vigente como por 7, 8 años. La serie Vantage es una nueva línea de cámaras que se caracteriza por trabajar en el espectro infrarrojo totalmente, lo que permite que tengan más distancia de trabajo, hasta unos 30 metros y está caracterizada por ser el sistema de más bajo costo y más potencia que existe actualmente en el mercado con cámaras de 5 megapíxeles que están eh, por eh, abajo del precio de las de 4 megapíxeles de la competencia ah, por otro lado esta es la primera vez que las cámaras pueden ser operadas con una tableta es decir tú puedes descargar una aplicación del Apple Store o del Android Market eh, con la cual puedes manipular las cámaras, calibrarlas, observar cómo están funcionando y también tener un feed de, de la calibración, todo desde un iPad. Um, lo que facilita mucho el trabajo del operador porque ya no tiene que trabajar con una pantalla, sino simplemente llevar su, su tablet y estar este, trabajando con las cámaras de cerca. Y finalmente, bueno, eh, eh, ahorita digamos que la plataforma de BICON que está llamando más la atención es la plataforma de BICON Pegasus. Pegasus es un software que vincula cualquier software de, de Baikon, llámese los software que son para ingeniería o para animación o para ciencias de la salud, con engines de videojuegos, um, tal es el caso de Unreal Engine, de Unity o el mismo CryEngine, los tres eh, motores de videojuegos pueden recibir la información en vivo directamente de Pegasus. Lo que pone a Baikon en una posición única porque ningún otro proveedor de motion capture está llevando Real-Time a los motores de videojuegos más que Bycon, y bueno pues esta nueva línea de cámaras Vantage espera que tenga una vigencia de unos 7-8 años, digamos que estamos en el primer año y que todo está empezando, lo que va a ayudar mucho a que universidades, estudios pequeños inclusive compañías puedan obtener equipos de mucha potencia a lo que antes podía significar un equipo pequeño y barato pero con muchísima potencia y con la misma calidad de los productos de Baikon desde hace 30 años. Si quisieran conocer más de Motion Capture eh, para los mercados eh, hispanoparlantes y en Sudamérica, eh, nosotros somos HCG, la compañía que representa Baikon. Nuestra dirección es hcg-tech.com uh, o si quisieran ver información más concreta, pues en baikon.com sin ningún problema.